Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Autoriel Zapata Murillo del canal OZ Producciones. Gracias por observarnos desde cualquier parte del mundo. Estamos contentos, emocionados porque cada día somos más. No olvide suscribirse a nuestro canal. En esta oportunidad con un gran maestro de la música colombiana, de instructor, maestro y por supuesto, naturalmente que ha participado en diferentes producciones de televisión musicales de nuestro país, el maestro Willy Newell. Qué gusto saludarlo, maestro. Un saludo muy especial para usted y bienvenido al canal de Zeta Producciones. Don Daniel, gracias por la invitación. Y eh, yo también me aprovecho para invitar a que vean tu canal. Muchas gracias. Sí, señor. Bien, bien chévere acá contigo y y con Arturo, con, con el grupo Miramar Chévere todo Muy bien, maestro eh, ¿Cómo nace musicalmente? ¿De qué parte del país es usted? Y bueno, ¿cómo se, se, se, se introduce a la televisión? Porque yo desde pequeño lo veía <risa> ¿Desde pequeño? Sí, señor <risa> Te va a pasar de edad <risa> No, yo soy de San Andrés Isla Sí, señor De San Andrés Isla, sí. Y no sé, yo comencé en Barranquilla eh, San Andrés en el colegio, correcto. en Barranquilla con la orquesta de La Flor Combo, eh, un grupo que estuvimos en tres congos, uno de oro y dos de plata. Luego eh, estuve en, un tiempo en Venezuela, regresé y de Barranquilla me importa, me, me, me deportaron para para Bogotá a través de un conocido tuyo, debe conocer tuyo, Marcurello Álvarez. Sí, sí, tuve el placer de conocerlo y, y trabajar con él. Eh, Marcurello hizo el, el puente con Jimmy Sacedo, quien necesitaba un pianista, entonces yo llegué acá a Bogotá en el año 81. Y eh, ahí me enrolé. Fueron casi 10 años trabajando con el maestro Jimmy eh, Sacedo. 14. ¿no? ¿14 años? Sí, con la onda 3 y director musical del show de Jimmy, de donde hacen las canciones, Musilotísimo eh, eh, y otros programas que teníamos. Luego de, de, de, se acabó el show y seguí trabajando con artistas de la balada, con, con Carl Golden, eh, Vicky, Billy Contony, Christopher, de eh, los que venían de afuera, eh, bueno, un montón de gente que ya ¿no? con Polo Álvarez, con los Carlos, con Germán de la Puente. Bueno, y ahora tenemos este proyecto del de Grupo Miramar y también le hago los arreglos a, a, a la nueva generación del grupo Los Rivales, la de la fiesta de los Rivales. También le hago los arreglos. Muy bien. ¿Su oficio en la música, básicamente, cuál ha sido? De arreglista director. Uh -huh. Sí, el piano también, okay. pero sí me ha pasado mucho escribiendo, escribiendo y grabando. Muy bien, ¿y ha tenido alguna agrupación, alguna orquesta, algún conjunto? ¿Ha, ¿Ha tenido la dirección de algún cantante? Sí, varios, dirigiendo grabaciones varios, y varios grupos de, de como se llamaba antes, los grupos de, de, de, de etiqueta, okay. de discos, por ejemplo, el Combo Candela. Ok con Candela, eh, claro, con, Mandela, con sí. Piper Pimienta Díaz Piper Pimienta lo, lo, tuve el placer de conocerlo, claro, de disfrutar sí. con él la grabación de, eso fue, de, de, no, de la guagua eso fue, eso del fue, primer beso eso fue eh, una anécdota porque Javier García en que en paz descanse, que era el productor cuando hicimos el carbonero sí, claro, ¿no? Claro. después del carbonero, él me dijo, vamos a traer a, a, a, a Piper uh -huh. le dije, salsa, no, cumbia pero Piper no, cumbia vamos a hacerlo cantar, él lo hace, no sé bueno, entonces la guagua se le mandó el cassette, aprendió más o menos, porque él, él era muy, un tipo muy, 25 horas y era la cabeza dando vueltas, okay, okay. entonces ya cuando escuchó la pista, él era, pues, en la guagua, en la guagua, y era bailando y sí, bailando, sí. Y todo, y, y, todo el tiempo este mantenía tipo, bailando sí, el maestro Piper, y fíjate cómo le pegó, Excelente. la guagua y, el peso y otros, fueron cuatro temas. La creación de esa agrupación, el Combo Candela, ¿de dónde? ¿Es ¿En Cali, en Bogotá? ¿En, en qué parte del país? Bogotá. ¿En Bogotá? Es una, es una etiqueta de, de discos FM. Fíjense sí. ustedes, de, de... nunca es, nunca existió en, en, en, en físico. Ah, era etiqueta, de estudio. Sí, etiqueta. Sí, ok, claro. fíjense, no, no sabía ese detalle. Sí. ¿Y quiénes más estuvieron en el Combo Candela? Ahí grabó eh, otro señor de Medellín que no me puedo acordar el nombre. Uh -huh. No me voy a acordar, hice también otra producción. Fueron, fueron tres cantantes que pasaron por ahí. Sí. El carbonero que lo cantó Hernando, no me acuerdo el apellido ahorita. Era para otro cantante. Okay. Pero el otro cantante no dio bola. Okay. Entonces le dijimos a Hernando que estaba haciendo el coro, cántelo para ver quién lo canta. Y lo logró. Y no, entonces Javier dijo, dijimos eso así. Okay. ¿Cuántas de, producciones hicieron con el combo Candela? Eh, que yo me acuerde, seis. Seis producciones. Seis producciones. Sí, pero nunca fue completo. Uh -huh. Siempre fueron sencillos. Sí, los sí. Los 45. Los 45. <risa> por, el, por el reverso y el anverso. Ajá, sí. sí. Ah, bueno, maestro. Y bueno, actualmente vive en la ciudad de Bogotá, coordinando, sí, sí, sí. dirigiendo esta agrupación. Eh, eh, con Polo dirigimos este okay. Y dirijo también la orquesta Los Rivales Nueva Generación. Okay, también, muy bien. Y los, los shows rivales. de Pitófer, los shows de Pitofofe, los bueno. shows de de Billy Pontoni, de Fausto de Mariluz. Necesito el contacto con ellos para destacarlos en... No hay problema. Yo OZ mando producción. Por WhatsApp, todos Muchas datos. gracias, maestro. <risa> no, elegante, qué gusto, qué placer poderlos saludar. Usted, verdad, se merece este homenaje y muchos más porque usted es un talento nuestro, colombiano, de la isla, de la hermosa isla de San Andrés, que no he te tenido el privilegio de conocerla. ya iré por allá... Y, y qué bueno tenerlo aquí en el canal Z Producciones. Su recomendación para la gente que está arrancando en la música, que quiere ser músico, eh, pianistas, trompetistas, bueno, percusionistas. Eh, eh, perseverancia, quizás puedes. Perseverancia. Amor. Que, perseverancia, 25 horas al día. Ok. Pero también hay que, hay que tenerlo en el ADN. Ok. ¿no? Por más de que sea que tú aprendas a, a escribir, a tocar con un manual, con un método, también tienes que tener muy buena oreja. Y buen gusto. Y, y, y no tratar de decir, no me gusta esto. No. trátelo métete al ritmo tropical o al, o al rap o al, a la clásica o, o reggaetón, lo que sea, y ahí encuentra el camino. Seguro que sí. Ajá. ¿Cómo sí. lo encuentran en las redes sociales, su agrupación musical? No, yo estoy en Facebook como Willy Newbar. Ok. Sí, ahí me encuentran. En todo. Y ahí encuentran la agrupación también, también los enlaces. También los enlaces. Maestro, pues muchas gracias por estar con nosotros en el canal de Santa Producciones. Bienvenido por siempre. Gracias a ti. El maestro Willy Newell con nosotros aquí en el Canal de Z Producciones. Qué gusto, qué placer poderles saludar con la cámara de Roberto Hernández Jr., con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.